Sábado de la diecisieteava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 14 del versículo 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos. Es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel. ...por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, ...pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer... ...y aunque quería quitarla la, la vida, le tenía miedo a la gente... ...porque creían que Juan era un profeta... ...pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos... ...y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera ella aconsejada por su madre le dijo dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados ordenó que se, se la diera y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel trajeron pues la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven y ella se lo llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. El relato de la decapitación de, del bautista, retrospectivamente como recuerdo inquietante suscitado por hechos recientes. Un Juan vuelto a la vida cabe a la fantasía popular, y en la mala conciencia de Herodes. Mateo abrevia el relato de Marcos, conservando lo esencial, los elementos suficientes para construir un drama: pasión y venganza, miedo y complacencia, danza fatal y una vida humana servida en bandeja en un banquete. La muerte del Bautista es historia, aura de leyenda. Si la misión de Juan está vinculada a la de Jesús, su muerte violenta y su sepultura pueden prefigurar la de Jesús. A Jesús le espera el mismo destino que a su precursor, Juan el Bautista. El relato de la muerte violenta de Juan Bautista es un paradigma de lo que estamos viendo y sufriendo a diario. Aquí quedan patentes las cualidades patéticas del poder político-religioso ya que lo político y lo religioso se apoyan muchas veces mutuamente. Ese poder está asociado, a primero, a una muerte asesina, segundo, a la corrupción moral, tercero, al miedo, un individuo corrupto que puede matar a quien le conviene y que toma sus decisiones por intereses pasionales y por miedos irracionales. Es el mayor peligro que puede amenazar a un pueblo, a una nación, a todos, a cada uno de los ciudadanos. La figura de Juan Bautista nos dice lo siguiente. Primero, no se calla ante la corrupción del poder. Y segundo, paga con su vida la libertad del que denuncia el despotismo. Juan Bautista es también paradigma de los miles y millones de criaturas inocentes que sufren las consecuencias del despotismo del poder. La figura del Bautista es reacia y admirable en su coherencia, en la lucidez de su predicación y de sus denuncias. También en eso es precursor de Jesús, es valiente y comprometido, dice la verdad aunque desagrade.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 Susano. figura también de tantos cristianos que han muerto víctima de la intolerancia por el testimonio que daban contra situaciones inaguantables los profetas auténticos suelen terminar mal Jesús nos dijo que debíamos ser luz y sal, fermento en este mundo, o sea profetas profetas son los que interpretan y viven las realidades de este mundo desde la perspectiva de Dios. Por eso muchas veces tienen que denunciar el desacuerdo entre lo que debería ser y lo que es, entre lo que Dios quiere y lo que los intereses determinadas personas o grupos pretenden. Los abusos del poder ocurrieron antiguamente y siguen ocurriendo en nuestros días. En la antigüedad el poder corrupto y criminal estaba concentrado en el soberano de cada país que ejercía su despotismo sobre sus propios súbditos. En la actualidad, debido a la economía global, al comercio global, al poder de veto que las grandes potencias tienen sobre la ONU y al poder que ejercen las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o la Organización Internacional de Comercio, etc. Controladas por los grandes de la política y del capital, el poder corrupto de la muerte y el miedo, dirigen y gestionan un mundo en el que cada día mueren de hambre y miseria, casi 100.000 personas, y sabemos que este poder sigue matando a los profetas que denuncian. Hoy millones de personas son ejecutadas en todo el mundo, el martirio de Juan Bautista sigue presente ante nosotros. Y lo peor de todo es que el genocidio sigue adelante, porque quienes vivimos bien nos callamos, nos cruzamos de brazos y pensamos que nada se puede hacer, lo cual es mentira. Podemos gritar y protestar, podemos ser más honrados y debemos ser siempre buenas personas. Un cristiano deberá estar dispuesto a todo. Ya anunció Jesús a los suyos, que los llevarían a los tribunales, que los perseguirían, que los matarían como a Él. Y sin embargo, vale la pena ser coherentes y dar testimonio del mensaje de Jesús en nuestro mundo, empezando por nuestro propio ambiente. Que el Señor los bendiga.